Bienvenido. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este video vamos a hablar del montaje experimental, así como de las formas de onda que genera un rectificador de media onda no controlado. Como ya lo habíamos visto en teoría, un rectificador de media onda no controlado está compuesto por la carga, la fuente y en este caso un semiconductor tipo diodo. Recuerden que el diodo tiene como consigna de encendido, tensión anodocátodo mayor que el voltaje de ruptura. En el caso de electrónica de potencia, consideramos que ese voltaje de ruptura es casi cero. Comparado con los niveles de tensión que estamos trabajando. Y tenemos las formas de onda. Tanto de tensión como de corriente. Para el caso de carga RL. Donde la corriente atrasa a la tensión. Entonces, para el montaje experimental del circuito de la figura, vamos a tener, o vamos a utilizar esta caja que contiene un diodo, mi carga RL, la cual está compuesta por una bobina que tiene una parte resistiva de aproximadamente 60 ohmios y una inductiva de 223 milihenrios, una fuente de 110 voltios y, obviamente, vamos a utilizar un osciloscopio con una punta de tensión. Diferencial y una punta de corriente para poder monitorear tanto la tensión como la corriente del circuito. Entonces fíjense, monitoreando la tensión de carga y la corriente en la carga, tenemos la figura a continuación, donde vemos que la tensión presenta la misma forma de onda que la teoría, pero al momento que la corriente pasa por cero, que es justo cuando el diodo se apaga, Vemos un transitor que varía de ciclo a ciclo. Esto es producto de la corriente de recombinación del diodo para restituir la barrera de potencial. Podemos ver que en algunas ocasiones esa tensión que se produce en la barrera o en la juntura anodo-cátodo produce tensiones muy superiores a la tensión de la fuente. Por eso es que las componentes se deben especificar a dos veces la tensión pico-pico o al menos a la tensión pico-a-pico. Pico. Podemos ver la comparación entre las dos formas de onda, vemos que la corriente es idéntica, la tensión tiene el mismo comportamiento salvo los procesos de conmutación que podemos observar en la adquisición del osciloscopio. También podemos ver los valores de tensión efectiva, media, la frecuencia y la corriente media y efectiva sobre la carga. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre la forma de onda teórica y la forma de onda experimental? Básicamente los procesos de conmutación, es decir, cuando el diodo pasa del estado de conducción a no conducción. donde se produce una oscilación de tensión que va a depender del ciclo de operación. Aquí vemos una ampliación de este fenómeno donde vemos que la onda oscila de tensión mientras que el diodo se apaga. Eso se debe a la corriente de recovery del diodo que es necesaria para restituir el potencial de la barrera ánodo-cátodo para evitar la conducción generalmente eso produce este fenómeno de transi transitorio que se tiende a atenuar con una red de conmutación o red snubber que permite controlar el DBADT de la componente manteniéndolo dentro de las especificaciones que nos da el fabricante entonces para suavizar ese fenómeno y no permitir una recuperación abrupta, vamos a colocar un circuito amortiguador en paralelo a la componente. Ese circuito amortiguador puede tener varias configuraciones, pero quizás la más simple es el arreglo RC, que se coloca en paralelo. Como este arreglo solamente conduce en los periodos de conmutación, no es necesario que que disipe altas potencias. De hecho se utilizan resistencias de medio. O un vatio. Para realizar esta conexión. Entonces en nuestro circuito. Vamos a montar el 9 Como ustedes lo ven. Un protobor de, de baja potencia. Con una resistencia de medio vatio. Y un condensador de papel. De 0.1 microfaradio. Entonces con el snubber, podemos ver que efectivamente el proceso de conmutación se atenúa y se vuelve a régimen permanente, es decir, es igual para todos los ciclos de operación, protegiendo la componente del dB/dt que se produce en dicha conmutación. Podemos ver una ampliación del proceso de conmutación donde todavía persiste una pequeña oscilación, pero muy controlada de acuerdo a la constante de tiempo del snub. Aprovechando que estamos con un circuito rectificado de media onda no controlado, vamos a colocarle un diodo de descarga libre en paralelo a la carga, que me permite darle un camino de circulación a la corriente, cuando el di diodo principal se descuente. Conversábamos en las partes teóricas que este circuito tiene una parte transitoria y luego llega a régimen permanente. Y en régimen permanente la corriente vista en un instante y un periodo después es igual si estamos en régimen permanente. Entonces para montar el circuito aprovechamos el mismo montaje y colocamos un diodo adicional en paralelo a la carga R. Vemos la forma de onda, en este caso como el diodo de descarga libre da un camino de circulación a la corriente, no se produce el transitorio de conmutación, fíjense que en este caso la conmutación es limpia. Y podemos ver cómo pasa de régimen transitorio, que en este caso dura un ciclo, a régimen permanente, tal cual como la forma de onda teórica. Podemos ver la adquisición de un régimen transitorio donde se tomó la parte final de un ciclo y luego cómo éste llega a régimen permanente cuando el circuito ya opera con tensión estable de régimen permanente. Podemos ver la corriente en cada componente, en este caso el diodo principal o la misma corriente de la fuente. Y en la siguiente lámina podemos ver la corriente. En el diodo de descarga libre, donde podemos observar cómo queda una condición de régimen permanente para el siguiente ciclo. Entonces, de esta manera, o en este video, hemos visto cómo son las formas de onda de un puente rectificador de media onda no controlado. Tanto para su configuración normal, como para su configuración de descarga libre. Vimos lo que es la corriente transitoria y la corriente en régimen permanente. Vimos la necesidad del circuito amortiguador de conmutación o mover para poder evitar la oscilación de tensión que se produce al momento que se desconecta el diodo debido a la corriente de recovery del mismo. Esto se produce únicamente en el circuito cuando tiene carga altamente inductiva debido a que la Inductancia se opone al cambio brusco de corriente, vemos que en el caso del rectificado con diodo de carga libre, este fenómeno no se produce porque la corriente tiene un camino de circulación cuando apaga la componente principal. Gracias por su atención.